s s s s s s ¿Usted? ¿Usted? Qué pena doña Gloria... ¿Este grupo es nuevo o ya lo puedo borrar? ¡Ay! ¡Ay! ¿Ya van a decir que yo tengo un problema? Pero es que, pero es que son cosas de la casa diferentes, pero de la casa, sí, de la casa. Ay, ese no, ese no es el punto Andrés, que usted no está. Ay, este, ap... ay, este, apar... ay, este aparato. Ese no es el punto, Andrés. Yo qué le iba a decir. Ay, esto se me corta. Ese porque lo va Ese sí déjelo Elvia, ¿por qué lo va a borrar? Ay, saben. Ay, saben qué? Hagan lo que quieran. Si quieren, sálganse del grupo, es más